Hola y bienvenidos al tema del Islam Andalusí. En este tema vamos a seguir los siguientes contenidos que podrás encontrar más ampliados en los apuntes de clase y que aquí estudiaremos centrándonos principalmente en los conceptos. Comenzamos. La ocupación de la península ibérica. La llegada de los musulmanes a la península se produce en pleno enfrentamiento de la aristocracia visivo En el 711, tropas musulmanas compuestas de árabes y bereberes y lideradas por el general Tariq, cruzan el estrecho de Gibraltar. Ese mismo año, derrotan a las tropas de Don Rodrigo en la Batalla de Guadalete. Animados por este éxito, Muza, gobernador del norte de África, traslada más tropas a la península conquistando ciudades hasta llegar Toledo y Zaragoza. En poco menos de tres años, habrán conquistado prácticamente todo el territorio, salvo algunas zonas de allá. Una vez repartidos los territorios entre los diferentes pueblos musulmanes, empiezan a recaudar impuestos. Sin embargo, al norte de la península, los astures, liderados por Don Pelayo, se niegan a pagar, produciéndose así la famosa batalla de Cobadón, 722, y la primera gran derrota musulmana. Bajo el nombre de Al-Andalus, toda la península ibérica pasó a formar parte del califato de, de los Omeya, cuya capital estaba en Damasco. Este cargo de califa concentraba tanto el poder político como religioso de toda la comunidad musulmana y delegaba el gobierno en las provincias, que eran conocidas como Emiratos, a un gobernador llamado Emir que dependía directamente del califa. A mediados del siglo XVIII, la familia de los Omeya, se verá derrocada y sustituida por otra gran familia aristocrática musulmana, los abasidas, sólo quedaban un superviviente, Abderramán I, que llegará al Andalus con un pequeño ejército y proclamara así en el 756 el Emirato Independiente de Córdoba. Así pues, el poder político quedará en manos de Abderramán I y sólo reconocerá a los abásidas como líder espiritual del mundo musulmán. Entre sus gestas destaca la gestión y organización del Emirato, la introducción del cultivo de la palmera y la recaudación de impuestos para construir la mezquita de Córdoba. A principios del siglo X se producen convulsiones en todo el mundo musulmán, con diferentes declaraciones de califatos alternativas al califato de En la península ibérica sube al poder Abderramán III, que en el año 929 se proclama califa, creando el califato de Córdoba, provocando la independencia de la tierra. Este periodo histórico, 1923 a 1031, pasará a la historia como el momento de mayor esplendor de Alá. En el 976 sube al poder Almanzor, en calidad de tutor del joven califa, y conocido por su carácter bélico. A su muerte se produce una guerra civil en el 1009, y en el 1031 supuso el, fin, el final del califato de Córdoba, dividiéndose en reinos 3. Estos reinos taifas eran económica y culturalmente prósperos, pero muy débiles desde el punto de vista político y militar, lo que supuso el avance rápido de los reinos cristianos del norte, Castilla-León, Navarra, Aragón y Cataluña, que obligaron a pagar a las taifas un tributo llamado paris, asegurando una relativa paz y seguridad. Los cristianos aprovecharon para ir recuperando terrenos de tal modo que Toledo, es reconquistado en el año 85, entre el Reino de Castilla. El abuso de las parias supuso que las taifas pidieran ayuda al califato norte de África, gobernado por los almohades, que consiguió para el poder cristiano hasta mediados del siglo XII lo que se conoce como los Segundos Reinos. taifas. Años más tarde llegaron a la península ibérica los almohades. Conquistarán los segundos reinos taifas y unificarán de nuevo a andalus Durante este periodo se construirá la famosa Giralda de Sevilla. Pero en la Batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, los musulmanes pierden y se produce el, imperio, el hundimiento del Imperio Almohad. El reino Nazarí de Granada. Tras la derrota del único reino que consigue mantenerse, el único reino que consigue mantenerse es el reino Nazarí de Granada y sobrevivirá durante dos siglos más en la península ibérica. Ocupará los territorios de Málaga, Almería, Granada, siendo esta última su capital. Durante los siglos XIV y XV, Granada experimentará una gran prosperidad económica, gracias a su agricultura y artesanía, llegando a convertirse en centro neurálgico del comercio y la agricultura de toda Europa, llevando a cabo la construcción de grandes palacios como la Alhambra o el Generalife joyas del arte musulmán. En 1492, Granada no pudo resistir más las presiones y los ataques constantes de las tropas cristianas dirigidas por los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel. Y el 2 de enero de ese mismo año, Boadil, el último sultán de Granada, decide entregar las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Continuaremos.